Amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este primer episodio del Rastreador, donde cazamos todo tipo de curiosidades del mundo de la informática, la electrónica y el entretenimiento digital en su hábitat natural, el mercadillo de segunda mano. Hoy nos daremos una vuelta por el Paseo marítimo de la Puntilla, en la localidad gaditana del Puerto de Santa María. Es aquí donde cada domingo por la mañana se montan todo tipo de puestos orientados a la compra-venta de artículos de segunda mano. Como no podía ser de otra manera, decido comenzar la caza de hoy por el puesto de mi amigo Miguel, vendedor experimentado que lleva años ofreciendo videojuegos y consolas a los amantes de los retro. Sin duda, un comienzo muy fuerte. Pero aún nos queda mucho por ver. Hace un día de calor y levante, por lo que muchos vendedores no pusieron hoy sus puestos y el rastro estaba un poco vacío. Aprovechando que teníamos unos recados pendientes en la capital, Cookie y yo nos dirigimos al rastro de Cádiz, con la esperanza de encontrar aún más tesoros. Para nuestra sorpresa, el levante sopla con mucha fuerza por las calles donde normalmente se sitúan los puestos y nos encontramos con que solo se han colocado los de una de ellas. Habiéndolo visto todo, nos retiramos a un lugar apartado para ver el botín del día. Pues ya hemos comprado todo lo que había que comprar. Ha sido un poco de decepción el estado en el que me he encontrado en el rastro de Cádiz. Pero aún así hemos tenido suerte, hemos conseguido costear todo, ahora vamos a hablar de lo que he comprado, lo que ha costado, en qué está valorado, qué voy a vender, qué me voy a quedar y cómo nos salen las matemáticas del día. Empezamos con F-0X, un juego de carreras de Nintendo 64 desarrollado por la propia Nintendo. F0 es, en resumidas cuentas, la Fórmula 1 del futuro, con coches que alcanzan velocidades en los cientos de kilómetros por hora, flotan sobre la pista y en ocasiones desafían la gravedad. Aunque el evento principal del juego son las carreras, existe una historia de fondo, principalmente contada a partir de cómics y material externo al juego, dándole un trasfondo a los excéntricos personajes y vehículos que podemos ver en pantalla. Pero eso no es todo, porque también contamos con Perfect Dark, desarrollado por Rare, en la que muchos consideran su mejor época. Ya que Rare es el estudio detrás de juegos como Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Conker's Bad Fur Day y GoldenEye 007. Perfect Dark es en esencia un shooter en primera persona, también de temática futurista. En él jugamos como una agente infiltrada que debe detener los planes de la corporación malvada de turno. Una trama que no ganará ningún premio por su originalidad, pero que ofrece un excelente contexto para este juego, que supuso en la época un importante paso adelante en el género junto con el previamente mencionado GoldenEye 007. En Wallapop el precio de ambos juegos es de unos 20 euros cada uno. Un rectángulo negro. Con un puerto USB. Marca Gembird es, como pone aquí, un lector de floppies externo de 3.5 pulgadas USB. Para aquellos internautas que lo desconozcan, un floppy disk, o como se les suele decir en español, un disquete, es un dispositivo de almacenamiento portátil que solía utilizarse en los años 80 y 90 para guardar todo tipo de datos, de manera similar al uso que le daríamos hoy en día a un pendrive. En la actualidad, su uso más habitual es como el icono de guardado en todo tipo de programas. Mirando Amazon, podemos comprobar que un lector de este tipo nuevo nos saldría por unos 30 euros, mientras que Wallapop nos muestra un precio mucho más asequible de unos 10 euros. Dos mandos: Sony PlayStation 3, SysAxis. Desgraciadamente, porque si hubieran sido DualShock 3, estarían valorados en más. Estos son los mandos de. No, son dos mandos negros de primera generación de, de, las, de la PlayStation 3 de Sony, oficiales. La diferencia principal entre estos mandos Sysaxis y el posterior modelo DualShock 3 es la ausencia de vibración y consecuente pérdida de peso en los mandos. Los motores de vibración de un mando de Play contribuyen mucho al peso de estos, además de añadir la función en juegos compatibles. Su precio en Wallapop varía entre los 10 y los 15 euros por unidad, pero cierta tienda de segunda mano que no ha patrocinado el vídeo, los compra en efectivo por 14 euros cada mando, por lo que mi plan es venderlos allí y así cotizar el resto de compras del día. Finalmente, habríamos gastado hoy un total de 26 euros, 15 euros en dos juegazos de Nintendo 64, 1 euro en una disquetera USB, 10 euros en dos mandos de Play 3. Vendiendo los mandos habría ganado 2 euros para costear la gasolina del día, aunque a duras penas visto el precio de esta, y me quedaría el resto de cosas para mi disfrute y uso personal. Por otro lado, si tenemos en cuenta el valor de la disquetera y los juegos, las ganancias del día serían de 52 euros. Nada mal. Y con esto terminaríamos este primer episodio del Rastreador. Espero que os haya gustado mucho y que nos veamos la semana que viene con el siguiente episodio. Muchas gracias. Soy Winflo y me despido desde el Banco Gay de Cali. Uy.